Mujeres al aire. Mujeres al aire. Hola, ¿cómo están? Esto es Mujeres al aire. Estamos transmitiendo para Grupo Nuevo Mundo, para Más Música TV y en cada una de las emisoras de nuestra cadena Grupo Nuevo Mundo. Y es que cada una de mis compañeras y yo estamos tratando de hacer eso, construir un nuevo mundo, eh, micrófono a micrófono, cabina a cabina, día a día. Y nos va a dar muchísimo gusto pasar este día con todas ustedes y todos, porque sabemos que también están por ahí. Así es. Bueno, y les quiero presentar a las mujeres al aire De grupo Nuevo Mundo eh, Ya vamos a tener tiempo para conocerlas, pero quiero presentarles por acá a mi compañera Pamela. Hola. Eh, ¿Quieren, quieren no, identificar come. dónde está Pamela? Sí, a la cacajá ah, ¿Dónde está la cacajá? Ahí está. Bueno, les presento a Vicky. Miren esta belleza oh, tal, sí. que es tan dura, que pestañas. Y mi querida Guatemalteca, ya. Guatemala, ya, ya, Florida, Florida, Florida, Florida, Florida. Florida, Florida. mi querida Florida. Jessica y nuestra Ale de Más Música, yo soy Maya y estamos felices de estar en esta conversación con todas ustedes, así que queremos conocerlas y conocerlas. Bueno, primero feliz día a la, sí, sí. la mujer, a todas las mujeres que nos están viendo o que nos están escuchando, hoy creo yo que es un día hermoso también para... Para recordar que si nos apoyamos nosotras, todo es más fácil también. Porque a veces nos chocamos con que nosotras mismas no nos apoyamos o nos ponemos la zancadilla. Y, y también es bueno recordar que estamos aquí para hacer que la otra también brille no para quitarle el brillo a nadie, ¿verdad? Entonces, pues feliz Día de la Mujer a todas las que nos están escuchando y viendo. ¡Eso! <risa> bueno, para entrar un poquito en contexto, eh, el Día de la Mujer tiene, tiene como elementos históricos, es como una observación desde mucho tiempo, desde mucho tiempo atrás. Al principio tenía tintes políticos, eh, sin embargo les voy a decir, eh, valorar la contribución de cada mujer en este mundo no es un tema de política, es un tema de humanidad, es un tema de valores, es un tema de conciencia, por eso no estamos acá desde ningún tinte político e ideológico, sino que estamos visibilizando la contribución de Ale, la contribución de Jessica, la contribución de Vicky, de Pamela, de cada uno de ustedes desde donde estén. Haciendo hogar, haciendo patria Haciendo familia, haciendo trabajo Haciendo comercios, haciendo arte Y como dice Pame Es tiempo que empecemos a vernos con otros ojos Y a um, romper un poquito esos paradigmas De los hombres se tapan con la misma chamarra y la mejor no, entonces sí. creo que está bien poder contribuir con, con una humanidad más, más bonita, más justa, más abierta y por eso pues queremos presentarles a cada una y ustedes también cuéntenos por ahí sus historias a través de redes sociales del Grupo Nuevo Mundo y bueno vamos a empezar con Ale. ¿Quién será Ale, esta mujer al, al aire, esta mujer detrás del micrófono? Cuéntanos un poquito de ti, Ale. Pues para mí es un gusto estar compartiendo con todas ustedes, de verdad. Eh, creo que es primera vez que convivimos todas y es algo muy bonito y estoy muy contenta de estar con ustedes, primero. Y yo soy Ale Sandoval, tengo 28 años y soy locutora y productora, locutora de Más Música y productora de Nuevo Mundo Televisión en donde aquí Jessica es mi talento de Nuevo Mundo Televisión yes. y eso, porque, Ay, Muy bien, qué eh, bueno, qué bueno, bueno, sí, divino mi alelado. no, de verdad Bueno, eh, mi nombre es Jessica Rodríguez, soy panachapina o panapina como me dicen por ahí No, de verdad, panameña porque nací en Panamá, por supuesto pero ya tengo 18 años de estar aquí en Guatemala, me considero más de verdad ya de acá que de allá, por supuesto que toda mi familia, todos están allá, pero amo mi Guatemala, me abrieron las puertas de verdad desde que llegué, eh, mi abuela es guatemalteca, tengo mucha sangre, raíces guatemaltecas, así es que estoy muy contenta de estar aquí, tengo 10 y ¿qué? 19 años de estar en los medios de comunicación, eh, tengo 40 años, soy mamá de dos hijos, y dije, por años <risa> ah, no, no, no me qué. importa, no me importa. No, me encanta. O sea, de verdad siento que es algo hermoso en una mujer sí. también que diga a su edad sin ningún sí, problema. No me importa, no sí. sí, me importa decirlo porque me siento de 15. No, Y pues es un placer para mí estar aquí, pues de locutora, también he sido productora, conductora de muchos programas y pues aquí estoy también en la radio y en el noticiero. A ver, ¿vas tú, Maya? Ay, voy yo. ¡No, Maya, solo que se no Bueno, mi nombre es Maya Alonso Yo lo conto para Romántica Muy tempranito en Despierta eh, Creo que en medios Bueno, sí he estado Ahora que lo pienso bien algunas cositas por ahí. Tengo ya como un poco más de 10 años De estar en radio La radio llegó a mi vida de casualidad Pero ya se los cuento más adelante eh, Vamos a ver tengo, Voy a cumplir este año 48 años Voy a cumplir también 28 casadas. Tengo una hija de 26, Ay. tengo una hija de 21 y tengo una de 13. Eh, soy logoterapeuta. Eh, soy una mujer de fe, me gusta mucho la vida, y una de las cosas que más disfruto en este mundo es convivir con mujeres. Mm, qué, qué, qué, ¡Qué linda! Bueno, pues yo soy Vicky García, eh, también quiero decir que estoy muy contenta de que ustedes estén acá, eh, porque a todas las admiro, así Ale por, o sea, a cada una, a Jessica, Maya y a Pame, que son fans de todas. Entonces, esto sí, es maravilloso linda. para mí. Y eh, pues yo soy Vicky García, eh, soy actriz, soy locutora de Caliente 109 y me puedo escuchar, uh, uh, soy la única mujer. Bien, <risa> pues yo soy muy divertida, yo soy, ahorita estoy tímida, esperen Esperen, sí, soy, soy, soy, soy muy alegre, muy, soy muy divertida, muy. me encanta reírme, me encanta hacer reír. Eh, tengo 36 años no tengo ningún problema tampoco para decir mi edad nunca lo he tenido eh, tengo una niña y un niño adolescentes, bueno otros son niños adolescentes eh, soy soltera y hago lo que quiera <risa> y nada y, y les mando un abrazo y me alegra muchísimo que estén conectados en este momento viéndonos y poder platicar con ustedes también y con ah, ustedes ah, Ay, bueno pues antes antes de presentarme nos falta a viole que es otra sí, sí. mujer al aire del grupo nuevo mundo ella ahorita está en programa sí. entonces no podía acompañarnos justo en este momento pero viole es una mujer que lleva muchos años verdad de estar en este grupo y hay que darle también su espacio porque es una las voces más importantes de Radio Nuevo Mundo. Entonces, y en nuestro país, creo yo. Sí, ¿Sí? Violeta tiene una ah, sí. un trayectoria de... Ay, no, y es maestra. O sea, mm. Violet también es maestra. Sí. Eh, y sí, yo sé que ustedes la han escuchado sí. por ahí. Así que, Violeta, de alguna manera, también estás aquí presente. Exacto. Feliz día, Violet. Y ahora sí, yo soy Pamela Paz, tengo eh, 31 años. Eh, soy una mujer felizmente casada. <risa> Muy, muy, muy muy feliz, de verdad, casada, eh, me considero una mujer que ama realmente vivir con todo lo que esto requiere, ¿verdad? O sea, con los dolores, con las pruebas, con las frustraciones, yo siento que todo en la vida me enseña, y eso es lo que uno tiene que que aprender, ¿verdad? Que cada cosita que aparece en la vida de una mujer, de un hombre, lo que sea, es para sacarle un aprendizaje, o sea, es para aprender. Entonces, me encanta levantarme todos los días y si ese día voy a tener una prueba que requiere algo de mí que no sabía, agradezco la prueba. La verdad, sé que Dios nos tiene en esta vida para aprender todos los días. Y yo de verdad agradezco ser una mujer hoy, de fe, de fe con mucha fuerza, con mucha valentía y amo lo que hago que, que estoy también en las madrugadas en más música de 6 a 9 de la mañana amo el teatro, amo la tele entonces pues me encanta verdad. Pero... dos actrices tenemos acá wow, sí, sí, talento, sí, sí. No sí, sí, sí. entonces eso eso es lo que soy bueno, y hablando un poquito de sueños, porque seguramente ustedes también tienen sueños, han tenido sueños de niñas y los tienen ahora, porque no es cierto que soñamos solo en infancia. No. Tenemos sueños. No. Pero una pregunta, este, ¿ustedes soñaron con este trabajo, con estar en medios, con estar en teatro? ¿Sí fue un sueño para ustedes o no? Fue su vida? <risa> ¿Sí? ¿Sí? No, en, en mi caso no, o sea, yo soñaba con actuar en en novelas, ¿verdad? Eso sí, ese sí, era mi, mi sueño. Quiero ser actriz de la novelas. Novela, sí. Pero el teatro desde los siete años me fue llevando a la televisión, luego la televisión a la radio. O sea, surgió de verdad sin que yo lo pidiera, ¿verdad? O sea, mi pasión siempre fue teatro, teatro, teatro, actuación, a actuación. Pero locutar, conducir en televisión no era lo que yo tenía planeado, o soñado, ¿no? ¿Y algún papel que, que, que tú dices este por mi papel? Yo siempre quise ser Jessie la vaquerita de todo esto. <risa> <La vaquerita, risa> y, y lo logré. Me costó mucho conseguirlo porque mi directora en ese momento me ponía mil pruebas. Y hoy será que hoy no te falta, no sé qué. No, era bien chavita. Después ya hice Yasmín, la bella Blancañés y todo eso, pero recuerdo mucho mi lucha por ser y la vaquerita, que fue complicada, pero hija, lo ¿No? logré. Bueno, pues yo desde muy chiquita eh, estudiaba actuación, mi papá me metía así con que no, que actuación, que canto, que baile, que eso. Entonces yo desde muy chiquita eh, lo que hacía era que copiaba las canciones en un cuaderno, investigaba sobre los artistas y todo, y yo decía, bueno, no, yo nunca quiero ser locutora y yo quiero ser actriz de novela también, o en una película, algo así, entonces, pues, bueno y creciendo y todo, y no, que probar estudiar lo pusieron, pero para qué, no, pues bien estudiar, y ras, que se me dio la oportunidad, se fueron abriendo puertas así súper rápido, y sí me di cuenta que todo lo que yo jugaba de copiar las canciones, de investigar de los artistas, me sirve ahora, porque me sé todas las canciones, sé que la canta, sé más o menos en qué año salió, de qué alúmes, de qué la no sé qué, entonces eso, y pues, con la actuación, tal vez no ha gustado yo tanto las oportunidades, no se han dado tanto las oportunidades por tema de trabajo, de niños, etcétera pero sí, sí, sí me encanta, o sea, sí me, yo soy, a mí los papeles de, de comedia me los disfruto, a mí me, me pueden poder hacer lo que ustedes quieran. Yo, yo me voy a hacer me... un comentario <risa> rapidito, para que vayan al Instagram de Vicky, ustedes se van a gozar el Instagram de Vicky, no <risa> solo eso quería hacer pausa porque tenía varias personas, okay. también, pero, bueno, a vida la wow. Soy una dona de limón, ¿verdad? Soy una dona de limón. Ahí bueno, sabes, miren sabes. cómo se llama. Soy una dona de limón. Ay, yo, yo buscando el otro día y otro no aparece. Y, soy una dona de limón. Sí. ¡Yo hago? Es que yo dije, tengo que pensar en algo que no sea tan común como dije. Que, o sea, hay un montón, entonces es algo que. Sí. Y lo primero que se me vino a la mente fue mi dona favorita, la dona de limón. Carrecto. Soy una dona de limón. Bueno, tú, Maya, cuéntanos. Vamos a ver, yo, la verdad es que yo siempre soñé ser maestra. O sea, ese, ese era mi sueño, lo logré, eh, creo que es lo que más me gusta en esta vida, ser maestra. Eh, creo que es lo que hago en la radio, que de alguna manera es así como en lugar de mi pizarrón, tengo mi micrófono, oh, no sé. Compartir claro. algo que a la gente le pudiera servir. Uh -huh. eh, yo era, estaba de coordinadora de docentes y dando algunas clases en un colegio. Y mi compañero eh, en Despierta, Francisco Chinchilla, me fue a visitar al colegio. Eh, y me fue a ofrecer un, esto de estar en la radio. Y oh, le dije que no. Sí. Y le dije que no, fíjate. ¿Cómo se te ocurre? <risa> <risa> le bien, bien. Y le dije que no, o sea, le dije que no sabe por qué, porque yo amaba mis clasecitas, ah, mis alumnos. Claro. Ni, yo yo ese cariño. Verdad, persona. yo era muy feliz, de verdad. Sigo siendo, pero yo era muy feliz. Y entonces ya me empezaron como a convencer, algo así. <risa> <risa> algo así entre mi esposo, mis amigos, y dije, bueno, entrémosle pues, porque dije, bueno, al final, y si no les gusta, pues me regué. así fue, un reto, asumirlo, pero ha sí, sido una bendición. La verdad es que, bueno, quienes Estamos en la madrugadita, solo mí Sí, sí. Tenemos este y asunto. Y viole, pero... Y viole que también ay, madruga. Bueno, hijo. pero tenemos este asunto, eh, a las seis y cuarto ya nos cartajeamos, <risa> ya, sí. oh, ya, ya nos reímos, sí, ya vimos sí. el solo, ya nos pegó sí. el viento, también, también disfrutamos mucho ah, más, sí. el madrugado. Yo quiero hacer una cosita, yo quiero decirles una cosita chiquitita. Aquí en este recinto es algo maravilloso porque yo entro a las 8, pero vengo antes y aquí se ven carajadas por aquí, música por aquí, alguien sirve por aquí, canta, canta, canta por, allá? por aquí, o sea es súper alegre y eso, de verdad es que yo no cambio este trabajo por nada, yo, yo, yo, no, me encanta, es súper alegre. ¿Y tú sí soñaste con la tele y eso? Pues mira, fíjate que con la tele no, yo no soñaba con la tele, yo desde muy chiquita fui muy, muy ultra extrovertida, o sea, de verdad que sí, mi mamá me metió en clases de ballet desde los tres años, eh, bailé 18 años de mi vida de ballet, tap, uh -huh. jazz contemporáneo, es decir, para mí subirme a un escenario y todo no era el problema, uh -huh. eh, pero yo soñaba con ser reina, Ah, reina de belleza, bueno, pero fuiste Yo pues. soñaba con ser reina de belleza, pero escuchen esto, pues, o sea, yo de chiquita me maquillaba me ponía tacones, me ponía coronas, pelucas, o sea, yo y yo, dice mi mamá, que yo saludaba y que yo, y que yo le decía, yo voy a ser Jaina, yo voy a ser Jaina, y sí, yo, y sí, y de verdad que, bueno pasó el tiempo, pero después en el colegio, pues eh, yo era gordita de chiquita, era, era no ha sido eso, eso pero sí era gordita, entonces Comencé a sufrir en el colegio problemas eh, de bullying y todo, que era gordita y todo. Entonces, como que ese sueño de ser reina se empezó como a empezar a opacar y a opacar. Y ya después pues, fui creciendo, ¿no? De Al altura. Uy, y, sí? No, sí. no y... quieren ver paradas. No. ¿sí? Y un día de verdad me llamaron y me dijeron, Jessica, ¿no quieres meterte...? a clases de modelaje porque ya me había adelgazado un poquito más ya me había desarrollado, etcétera, etcétera y yo dije que no, ¿por qué? porque yo tenía como que ese trauma de todo lo que me habían molestado y todo pero me insistió mi mamá me insistió, me insistió, me insistió y me metí y de verdad que eso para mí fue un cambio radical en mi vida para mi autoestima, realmente que uh -huh. sí, o sea, me hizo sentirme bien, que, que valía, etcétera, etcétera. Bueno, en lo que fui, así como ya modelando, haciendo anuncios de televisión y que me llamaban, bueno, ya ustedes saben todo ese rollo, pues se me dio la oportunidad eh, de participar para Miss Panamá eh, y la verdad, les voy a ser honesta, yo competí porque yo dije, bueno, voy a competir, era súper estricta en mis horarios, o sea, hacía todo súper bien, me esforcé muchísimo, muchísimo por hacer la dieta, que sí, los ejercicios que les pague, ya ustedes saben todo ese rollo, uh -huh. y bueno, total de que al final gané y yo no me lo podía creer o sea, realmente yo no lo podía creer tuve la oportunidad, bendito Dios, eh, pues de, de ir al Miss Universo a representar a Panamá, me fue muy bien, eso fue, yo creo que la experiencia más linda, aparte de ser mamá, que he tenido en mi vida, eh, y desde ahí fue que se me abrieron las puertas para televisión cosa que yo pues nunca creí que me iba a pasar, que me iba a suceder pero bueno, y de ahí pum, pum, pum, pum, ya se me fueron abriendo puertas por todos lados hasta que llegué a Guatemala y pues bendito Dios, me di cuenta pues que es mi pasión, realmente para mí la tele, la radio, hablar, porque no hablo tanto, es mi pasión, es mi vida, pero sí, realmente ese era mi sueño y lo conseguí. Ay, bien. Bueno, antes de ir con Ale yo creo que aquí vale la pena que hagamos una pausa, porque eh, en los asuntos de sobrepeso y obesidad han cambiado la forma en que lo vemos, ¿Por qué? porque ninguna niña debe ser de ninguna talla específica para sentirse reina porque sí, no es. podemos eh, reducir el tema de la belleza a una construcción es decir, ¿quién se inventó que teníamos que medir 90, 60, 90? O sea, ¿cómo eh, con tantas eh, diferentes clases de cuerpo, tipos claro. de cuerpo, y sabes que es bien interesante lo que dices, porque hasta dónde puede eh, lastimar el alma y la sí. autopercepción de nuestras niñas cuando nosotros ponemos a que casen en un perfil tal cual eso, para considerarse. Perdón, pero eso ya bellas? cambió, gracias ¿Claro? a los concursos de belleza. Miren, de verdad, eso yo lo admiro muchísimo. Porque de verdad sí te trauman. O sea, tú tienes que ir 90, 60, 90, la y a mí me tomó cuatro años después poder comerme un poquito de pasta o un poquito de arroz mm. o sea, para que sepan nada más lo que les estoy diciendo, pues o sea, hasta ese punto porque uno comía algo y ya te están viviendo, y ya te están no sé qué y, y, y de ¿Qué verdad que yo crea? siento que ahorita las cosas van mejor para que las mujeres se sientan bien, se sientan cómodas con su cuerpo, ya no es eso de que tienes que ir cualidad y que tienes que, que sentirte casi que con las medidas perfectas para poder participar y ganar un concurso así de belleza, Sí, porque quien dijo que eran perfectas, y saben una cosa? Creo que que vale la pena que lo abordemos es porque eh, ¿qué mensaje le damos a nuestras niñas y niños? ¿qué mensaje le damos a hombres y a mujeres en cuanto a la belleza? porque ojo, la belleza masculina también existe oh, ¿no? Sí, no, nos encanta sí. entonces cuidado con eso ahora sí tenemos que, que decir algo eh, la belleza está ligada a la salud a la salud de todo del cuerpo, de la mente, de las emociones, de la percepción. Así que yo creo que en este nuevo mundo que cada uno de nosotros construye desde las cabinas estamos dando otras lucecitas, otras formas y otras perspectivas para no condenar ni a hombres ni a mujeres a lucir de esta forma porque la belleza es eso. Además, incluso la poesía, la poesía es bella por quien la escucha. O sea, es, es, la belleza también es muy subjetiva, entonces creo que vale la pena. Lo que sí les puedo decir, es que como terapeuta, esto sí es real, eh, lo que la madre siente acerca de su propia belleza o su propio cuerpo, sí afecta ajá, a las hijas y a los hijos. Así que, ojo con eso, la obesidad, el sobrepeso son enfermedades. Y hay que cuidarnos desde la dignidad, no desde el abuso, ni desde el auto flagelarnos. Y bueno, Miale, tus sueños. ¿Este era tu sueño? Eh, más o menos. Yo siempre tengo yo tengo que decir que siempre fui muy tímida, bastante. Yo hasta la fecha creo que se un poquito tímida. <risa> eh, pero eh, yo sí soñaba con ser locutora hasta cierto punto, porque me encantaba presentar. Yo iba a un cumpleaños y, espérense, hay un juego, yo, yo, yo, yo, yo, y el micrófono y yo, sí, que el juego no sé qué, que no sé qué, entonces me ponía hasta cantar y de todo, con, con peines, con micrófonos y con todo, entonces siempre me gustó, sí, siempre me encantó, me ponían a declamar me encanta escribir, hasta la fecha sigo escribiendo, tengo mi cuadernita a la par de la mesita, que escribo a veces cuando me despierto o me pasa algún sueño algo por el estilo, escribo, eh, me gusta, me gusta mucho todo el medio de comunicación. Yo me metí a un curso para poder empezar en el medio de comunicación y no me enseñaron nada. <risa> Decide, ok, oh. tiempo y dinero perdido completamente y me puse a estudiar por mi parte. Me puse a ver, me puse a estudiar, en un montón bueno. de cosas. Y llegué a un punto y dije, ok, Sí puedo, soy capaz de poder hacer esto. Y me metí en un medio de comunicación, me agarraron como presentadora wow. en el primer medio de comunicación y después pues ya di el salto para acá, para el Grupo Nuevo Mundo, como eh, empecé a editar, así, editando, aprendí a editar en cinco minutos un sábado porque me urgía el trabajo, entonces aprendí rapidísimo a editar. Eh, y ahorita llevo seis años en la empresa, soy productora del noticiero del Mediodía de Televisión y pues ahora llevo ya casi un año también en el turno de Más Música, que tengo que decir que es de las cosas que me hacen más feliz, yo puedo tener un día tan malo, pero tan malo, que cuando yo llego a la cabina me siento y abro el micrófono, es... Medicina. Es algo me que pasa. me llena, es, es algo que me llena y que me, que me fascina Qué lindo, y ojalá ustedes también estén disfrutando <risa> tanto lo que hacen cada día Si eres ama sí. de casa, si eres oficinista, sí. si eres artista, está muy bien Bueno, y vamos ya como al cierre de esta transmisión, Mujeres al Aire Y cada una de nosotros, le quiero pedir a mis compañeras Cada una tenemos una historia, nuestras experiencias, nuestros retos que hemos afrontado De todo eso tratemos de, de dejarles una recomendación, algo que de nuestra propia vida podamos compartir con todas las mujeres hoy, el Día Internacional de la Mujer, en donde se conmemora, pero también se visibiliza las contribuciones que cada mujer, todas y cada una sin excepción, traen a este mundo, a este planeta. Bueno, yo quiero empezar contando que hubo una, una vez en televisión, verdad yo venía de teatro, a hacer personajes, nunca era Pamela en el escenario, siempre era... Ah personajes, hombres, mujeres, todo, y cuando llego a televisión, me topo con, con una parte de, y así me lo dijeron tal cual una vez, no nos importa lo que digas, queremos que tú enseñes tu cuerpo, así, así, tal cual, o sea, yo, no, mire, pero me está enfocando las piernas demasiado, es que no nos importa lo que digas, nos importa lo que mostres, ese día, para mí fue demasiado chocante, o sea, fue de, y lo que soy no vale, sino lo único que importa es cómo me veo. Fue para mí horrible, lloré un montón, pero ese día decidí que a mí nadie me iba a recordar por cómo me veía. Que yo quería que la gente me recordara por lo que yo decía, por lo que yo contaba, por lo que yo realmente era, de mi mente, de mi corazón. O sea, yo no quiero que nadie diga, ay, es que Pamela, porque se viste bonito, porque se peina bonito, porque es la más fashion. No, no. Yo quiero que me recuerden por lo que tengo adentro, que es lo único que me va a quedar. O sea, a llegar a los 70, a los 80, me voy al cielo con Dios y lo único es lo que realmente soy. Entonces, yo quisiera invitarlas a todas a que, a que recuerden que siempre tenemos algo que aportar en el corazón y la mente de alguien. Yo amo la radio porque sé que hay una persona que está amaneciendo mal ese día, se está levantando a las 6 de la mañana pensando que su vida no tiene sentido y que uno tenga una palabra que pueda ayudar al corazón de esa persona, siento que eso hace que mi trabajo tenga un significado. Entonces somos más que una cara bonita, que un cuerpo, eso vale, de verdad eso vale, qué bueno que te vistas bonito, que te peines, qué bueno, pero realmente recordá que lo que hay en tu corazón y en tu mente, lo que le transmitís a otros, lo que les dejas a otros, eso es lo que importa. En cualquier rato de la vida, recordá siempre, no, yo quiero que me recuerden por quién soy realmente. ¡Qué, Qué linda! Lindo. <risa> bueno, pues yo lo que les quiero dejar es que a veces eh, en este medio, eh, lo que decía Pam es como muy cruel, y, y te, te dicen que tenés que verte perfecta, que las pestañas, que los ojos, que, que las piernas, que lo que sea, pero... A veces por buscar esa perfección como que dejamos de lado el talento y, y muchas veces se nos cierran las puertas pero yo soy de la opinión y lo he visto muy fuerte en mi vida que cuando tú buscas una oportunidad y no se da no tenés que rendirte no tienes que rendirte sino volver a buscar por otro lado buscar por otro lado y si esa puerta se cerró es porque simplemente no era para ti no era tu lugar y más adelante va a venir o sea dios te guardó de algo yo lo he visto bien bien bien palpable en mi vida, que a mí se me han cerrado puertas y después digo, o sea, de verdad yo supo por qué no me dejó ir ahí y lo veo y digo, bueno, sí, está bien entonces a seguir y, y a veces eh, dejamos de lado nuestros sueños porque pues eh, son muy grandes o porque no voy a poder y todo eso entonces hay que retomarlos y ver cómo podemos trabajar en ellos todos los días un poquito y si quieren bueno, voy a leer hoy un poquito sobre este tema que me gusta sobre la actuación, sobre lo que a ustedes sea que les guste e ir buscando esa oportunidad, por muy lento que sea, en algún momento la oportunidad va a llegar, no hay que abandonar esos sueños, no hay que dejarnos eh, creer por lo que vemos a veces en las redes sociales, que decimos yo quisiera la vida de ella, y uno sufre y uno llora, y lo que decía Ale, ustedes van a ver en mi cuenta de Instagram, o sea, yo soy yo, yo como soy aquí, así me van a ver en el corredor, así me van a ver en cabina, y así me van a ver en mi Instagram, soy yo. No quiero eh, ser una Vicky en un lado, una Vicky en otro lado, no, sino simplemente ser yo y eso es lo que yo les quiero dejar. Sean ustedes mismos, busquen ese sueño que tanto les gusta, que aman, que les apasiona hacer todos los días. Y aún así se cierra la puerta delante de ustedes es porque no era y hay que seguir buscando por otro lado y por otro lado hasta que el momento llegue. Mm. Ay. Bueno, a ver, yo mm. quiero tal vez hacerles algunas preguntas. ¿Qué se lleva lo mejor de ti? ¿Quién se lleva lo mejor de ti? ¿A dónde va lo mejor de tus fuerzas? ¿Tus primeras fuerzas? ¿Tus primeras palabras por la mañana? ¿Las últimas por la noche? ¿Quién se lleva a tu mente? Eh, ¿Quién se lleva a tu mente? ¿A qué le das cada minuto o cada segundo de tu mente? ¿Pero qué se lleva lo mejor de ti? Y te quiero dar esta recomendación. Y me ha servido mucho. Vamos a donde somos insustituibles. A eso donde somos insustituibles. ¿Como que Nadie puede ser hija de mi madre, solo yo. Nadie puede ser nieta de mi abuelita, nadie puede ser madre de mis hijas, nadie puede ser esposa de mi esposo, nadie puede ser hija de Dios y que se, se, alguien vaya en lugar de mí a representarme. No. En eso tan importante, la vida no emite representantes. Así que hay cosas que solo tú, ahí que se te vaya la vida ahí que se te vaya eh, el tiempo ahí que se te vayan los sentimientos de pronto muchas cosas que hacemos y disfrutamos, yo estoy segura muchas personas pueden hacer lo que yo hago, pero nadie puede ser aquello en lo que soy insustituible, y el corazón se llena de mucha satisfacción, de mucha realización para que no se nos vaya la vida en lo irrelevante, en lo intrascendente, en lo que no tiene ni siquiera un eco en la eternidad, en lo que perdura en el tiempo, ahí ahí disfruta el ser mujer Ah. Oh, no. no, es que de verdad me quedé, Sí, no, yo soy súper sensible, comenzando por ahí yo lloro por todo. Pero, no, de verdad que me dejaste pensando, es cierto, es, es muy cierto. Y, y yo creo que cada una está dando su, su, su punto de vista eh, como mujer. Yo en este momento quiero pues tomar un poquito de lo que han dicho cada una y es de que sí. Nos ven en redes sociales, somos personas que influenciamos a otras personas por medio de nuestras palabras, de nuestros videos, obviamente siempre teniendo el cuidado, pero detrás de esos videos existen también mujeres que llegan a la casa, que se hacen un choco, que se ponen pijama, que tienen que atender a los niños, la casa, barrer, trapear o sea, somos mujeres reales, somos mujeres luchadoras y a mí me impresiona y se los digo de verdad, eh, no solamente las mujeres que, que nos están viendo, sino que aquí en Guatemala. Yo he podido ver cómo las mujeres salen realmente a trabajar desde temprano. Son luchonas, guerreras, madres que han sido violentadas, tanto psicológicamente como bueno, sexualmente o físicamente también hablando, eh, y salen adelante. Nosotros tenemos esa fuerza, ese poder de luchar. Tenemos la bendición de verdad que Dios nos dio de poder tener dos corazones latiendo al mismo tiempo adentro de uno, y poder dar vida. Y ese dar vida significa muchísimo. O sea, yo que soy mamá, les digo, yo de verdad que el día que tuve a mis dos hijos, yo creo que yo volví a nacer. O sea, yo volví a sentir una fuerza increíble. O sea, soy de verdad, o sea, de poder salir adelante, de levantarme y decir, Jessica, tú puedes salir, sacar a tus hijos adelante. Así es que de verdad, no se dejen derrotar por nada ni por nadie, luchen las batallas, eso se los digo a siempre a las personas que tienen que luchar o que tienen que batallar, las que no, déjenlas a un lado, piensen en ustedes, en su salud, en su autoestima, en crecer, porque eso es lo que sus hijos van a absorber de ustedes como madres, ¿verdad? De ese ejemplo, de esa dedicación, así es que son mujeres valiosas, poderosas, y yo creo que también ya tenemos que romper ese paradigma, que no sé quién fue la que lo dijo, de verdad de dejar de juzgar a las demás mujeres, a las demás personas, sino que más bien de ponerse en los zapatos de esas mujeres o de esas personas antes de juzgar y, y ayudar siempre al prójimo y tener a Dios en el centro de sus vidas. Eso es muy importante. Pues yo creo que eh, a mí siempre me encanta resaltar que en los medios de comunicación como en la vida en general, el trabajo para una mujer se hace un poco más pesado por el hecho de ser mujer. No me voy eh, a meter como a temas de feminismo ni nada por el estilo, porque no es mi estilo para nada, pero yo he vivido ese tipo de cosas. Papi contaba algo de lo de las piernas y todo ese tipo de cosas. A mí hasta la fecha me toca lidiar por ser mujer, por ser menor que muchas personas y por ser productora. Una persona, una mujer a, a cargo de bastantes personas requiere demasiada, demasiada fuerza mental para poder eh, caminar firme y para poder hacer también el trabajo bien y para no dejarse vencer. Y algo que tengo que decir también es que admiro tanto a una mujer, no se imaginan cuánto admiro desde el hecho que puede dar vida, desde el hecho que no sé cómo le hacen las mamás para estirar el dinero, sí. no sé cómo le hacen para estirar el dinero, para hacer comida para todos, para atenderlos a todos, eh, para dedicarles tiempo, aunque sea un poquito, a todos, y para encima de eso trabajar. No tienen tiempo para ellas. Entonces, creo que el, el hecho de ser mujer significa un montón. Y este tipo de cosas es lo que yo veo y que lo que me hace ser, al final de cuentas, una mejor persona, porque veo mi ejemplo, que es mi mamá en este caso, y, y la veo y, y quiero ser como ella. Entonces. Eh, Creo que es eh, de valorar, de valorar ser mujer, de valorar el que el que trabajen, de valorar todo. Desde que se levanten desde las 5 de la mañana, desde que se acuesten hasta las 10. Y este para las personas también que están viendo, eh, no se dejen vencer en ningún momento. Eh, hay momentos difíciles, pero lo mejor que se puede hacer en esto es hacerse responsable de lo que uno está viviendo para poder enfrentar las cosas. Bueno, llegamos al final de este programa Mujeres al Aire. Yo creo que días como hoy recordamos que el mundo es compartido y que habitamos hombres y mujeres precisamente porque puede, eh, por, porque cosas muy lindas pasan en esta sinergia, voy a decir, y porque estamos uniéndonos a muchas mujeres para visibilizar las contribuciones de todas, desde la niña en el vientre hasta la anciana, eh, todas las mujeres que desde casa trabajan y las que trabajan en casa y fuera de casa, todas aquellas con sus contribuciones, queríamos platicar hoy con ustedes, desde estas mujeres al aire, a... Ustedes también. Yo sé que no todas tenemos micrófono, pero todas tenemos audiencia, porque siempre alguien te escucha. Así que desde acá, un abrazote para todas. Esto fue Mujeres al Aire desde Grupo Nuevo Mundo. ¡Felicidades! Hasta la bien, mujer. Mujeres al Aire Mujeres al Aire